buenos días campeones <risa> no, no, estoy hablando con la cámara que nada estamos aquí el segundo día de ruta eh, entonces nada vamos a aprovechar que yo vivo muy cerca de los montes de málaga para, para hacer un episodio de la carretera de los montes de málaga que va desde fuente Ollenta, que está un poquito más para abajo aquí eh, hasta colmenar y son todos curvas unos 40 minutos de curvas y de, de vistas espectaculares y después iremos al Torcal del Tequeno porque este señor ha venido muchas veces a pero nunca ha ido al Tecán ¿Verdad que sí? Yeah, vado, vado. Están todas las ventas típicas de, de Málaga, todas las ventas con comida auténtica, genuina malagueña. Plato de los Montes, con chorizo, eh, patatas, huevos, morcilla y lomo. Tengo hambre. Uh. Hay muchas aquí... al, al durante todo el recorrido de la ruta y os puedo aconsejar la venta esta que vamos a pasar ahora sí. que se llama trepa olla vale sí. esta uh -huh. no la aconsejo porque la reformaron hace poco y ahora es todo eh, muy miquita vale muy preciso eh, decorado y tal pero la comida eh, no es muy buena y es poca cantidad así mm -hmm. que este es el ventorrillo santa clara donde te ponen de comer una paleta de cordero asada con su pata pobre que flipas entonces el ventorrillo santa clara siempre vengo lo malo que hay aquí es que tiene mucha gente y... y hay mucho ruido, muchísimo ruido. Pero los precios son muy populares y se come bien Pero si tú me hablas de comer ahora mientras estoy cuidando moto tengo hambre, no puedo cuidar más. Voy a comer. Vale, el mío dice cuidar porque es bueno, italiano. Él se dice conducir. ¿Vale? Vale. Aquí viene una curva cerrada, ¿vale? A la mm -hmm. derecha. Sí. Tenemos un camión. Esta curva me acuerda de una que hicimos en la Transpirinaica, en donde se me puso la moto ah. en nulo. <risa> Esta es la venta los los 3.5, también es muy bueno para aquí, para comer. Lo No, No, no, no llevo tupi. Esta es la venta... Carlos, el mirador, del mirador. Esta no, la, no. Que, la que viene aquí, la que entra aquí, venta de los montes. Eso. Hay un parking también, se puede aparcar y está muy bien ¿Eso lo conoce esta no la conozco pero aquí a la izquierda Ajá. se puede coger un camino te, sí, de, de tierra Ajá. que te va a llevar hasta el hotel humaina que es un hotel que está dentro de, de Mon monte Ay, lindo. Dentro del bosque. aquí sí es parada obligatoria ahí se es toda la ciudad de Málaga bueno, le falta la parte este pero desde aquí se ve hasta Benalmádena y aquí está la abuela de Emiliano una tiger 855 del, del 99 que compró el día antes de, de embarcarse 4 o 5 días antes de embarcarse para para españa la compró no sabía ni si andaba y te ha hecho más de mil kilómetros para llegar aquí a mucho más de mil kilómetros Y ahora, este túnel y el, y el siguiente, ¿eh? si tú lo ves en el mapa, parece como si... Parece como si hubiera un, un rodeo para dibujar un, un lazo. Un lazo. Y lo ves en el mapa y dice no me cuadra esto, no me cuadra. Esto. Porque claro, el túnel pasa abajo, la curva, esta curva ya... Va dibujando el lazo y ahora vamos a pasar exactamente por encima del túnel donde estábamos antes. Still This will never come again. So let's dance. Otro túnel. Gusta, ¿no? mucho, esa montaña de Málaga siempre de la primera vuelta, pues es un, recu un recuerdo maravilloso para mí, mi primer viaje con motos aquí en España. Que ya lleva unos cuantos, ¿no? Tengo, eh... no recuerdo, ocho años. ¿Tú tenías la onda el CB. Sí. En yo me compré esta moto por culpa de mi mano. Mi moto iba a ser una Benelli TRK 502 y venía de una, una Honda CB500X y la vendí porque... básicamente era demasiado peque pequeña para mí. Pero cuando le dije que iba a cambiar la onda por una Benelli, me dijo... ¿Estás loco? vas a cambiar una 500 una onda por una Benelli 500 no tiene sentido aunque la verdad es que la Benelli era cómoda era cómoda lo que pasa es que el motor no no daba mucho de sí el motor era un 47 caballos un bicilíndrico en paralelo pero la verdad es que vibraba mucho ya 120 estaba vibrando como un demonio, pero dije bueno, yo no la quiero para autovía, yo la quiero para, para rutear, para rutear, para rutas, yo iba dispuesto a comprarla pero luego este sujeto me hizo cambiar idea. Soy un mal amigo. Eh, sí. Me hizo gastar 13.500 euros de... <risa> <risa> Cuando uno se calienta ya... <risa> llegando a la Fuente de la Reina que esto es un puerto de montaña también el, es un puerto de, de la vuelta de ciclística de España y uno de los más frecuentados por los ciclistas aquí la izquierda. Okay. Vamos a ver el, el Hotel Humayna, ¿no? nos, nos vamos a meter un poquito más dentro de, de lo que es el monte. La verdad que las vistas desde aquí son muy bonita oh, me una rispa me ha dado en todo el, el casco ciclista Ciclisti ok para mí Sotto okay. qui A sinistra Aspetta che Aia, aia, aia, aia <ride> in pieno ci. ci Cristo Sinistra E poi dopo, insegna... E poi a bajar por ahí Un ratito e ti insegno un mirador Che mm. hai Che fa sto calmo A qui a arrivarci di notte y esta es, la, esta es la manera más fácil de llegar al hotel. ¿eh? Oh, antes te he enseñado donde había una venta y dije, aquí a la izquierda el camino que te lleva al hotel. Uh -huh. Pues este camino lo hice yo con, con esta moto recién comprada. Y es fácil, vamos, no tiene ninguna complicación. Lo que pasa es que no, no tengo muy claro, creo que no se puede hacer en moto. ¿eh? Aquí acabo de hacer una misión de, de de algo que no se puede hacer, creo que hay una, una prohibición o algo así. ¿Tiene problema con estómago, el estítico. Sí, está diciendo que para combatir el estreñimiento, pues café solo de Málaga. Disculpa, pero yo soy italiano y vamos espresso. Porque el amigo aquí tiene, tiene neumático, no ha cambiado ni los neumáticos, no. ni los neumáticos cambió. Tiene no. neumáticos de 2010. Es sí. después será bien. Aquí, ¿vale? ¿Eso? Sí. Aparca aquí. Ahí va. Hotel Humaina, tres estrellas. Molto sí. Humana. Si quieres, si quieres tranquilidad, este es tu sitio. Y mira por donde por donde he venido yo, por este camino. Se está abierto. ¿Eh? Se está abierto el par. Sí, sí, está bien, está bien. Bueno, pues. Cerrado. Es sí, está cerrado. Ah. Esto. <risa> Maldito.